Hola Esther, buenos días. Hola, muy bien, bien, bien. buenas. Bienvenida a este espacio compartido en el que vamos a hablar de sistematización. Eh, Esther, eh, Esther Canarias de Incide. Cuéntanos eh, ¿qué es, quién es Esther y qué es Incide. <risa> Bueno, empiezo por lo segundo. Eh, <risa> inciden, somos una cooperativa pequeña de iniciativa social, somos dos personas. Eh, la otra parte de INCIDE es Fernando Altamira vestrechea Y bueno, nosotros llevamos, pues, pues este año hemos cumplido 22 años trabajando como equipo cada quien antes tenía su, su historia y confluimos en, en septiembre del 2000. Eh, y entonces lo que hacemos es acompañar procesos eh, participativos. O sea, facilitamos la parte metodológica de los procesos, dinamizamos, eh, generamos espacios. Y bueno, y estos, estos procesos participativos pueden en diferentes espacios, temáticas, colectivos. Siempre está vinculado a lo social. Bueno, alguna incursión así en el mundo de la empresa hemos tenido, pero en general, una empresa no tan social, pero en general es eh, pues, el mundo de educación, cooperación internacional, eh, intervención social, trabajo social, bueno, así como muy, muy amplio. Eh, y somos parte de, de REAS, de, la, de REAS Euskadi, uh -huh. de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi, que también es como un rasgo que nos, que nos caracteriza. Y bueno, yo soy mm, eh, mujer, madre, <ríe> compañera, trabajadora, mil cosas, y, y bueno, pues eh, el tema que hoy nos convoca sí que eh, bueno, conecta con mucho de, de la vida tanto de Fernando como mía, y ya que estoy yo delante, pues sí tiene que ver con procesos educativos, tiene que ver con procesos de cambio, educativo en sentido amplio, no la etapa formal eh, de educación, ¿no? de infancia y juventud, sino toda la vida y cómo ser eh, sujetos, ¿no? cada persona, cada entidad también es sujeto de aprendizaje, sujeto de experiencia y desde ahí también podemos construir. Y bueno, con ganas de compartir que esto de la sistematización pues nos encanta, nos apasiona, tiene un potencial enorme y a ver cómo resuena también a quienes estáis escuchando toda esta historia que vamos a contar. Esto es, a ver cómo resuena. Entonces tenéis mucha experiencia, de mucho tiempo y en diversos eh, espacios y colectivos. Entonces, eh, ¿cómo es, eh, dicho en tus palabras, qué es la sistematización de experiencias? ¿Cómo la nombras tú? Mm. Bueno, eh, ahora la, nombra, la la voy a contar yo, pero esto bebe de un montón de experiencias y de gentes de otros lugares, que luego contaremos un poco. ¿no? Entonces... Eh, y, y además sistematizar es una palabra de esas que nos llevan a, a distintos lugares a, a, las, a las personas, ¿no? o sea, que a veces nos lleva como a ordenar, clasificar, incluso transcribir. Eh, y claro, eh, tal y como entendemos la sistematización de experiencias, eh, lo primero que necesitamos es haber vivido una experiencia. Aquí me he traído una tortuga y como símbolo de experiencia de alguien, sabia, alguien sabio, que es lo que somos las personas que vivimos experiencias. Entonces, una vez que ha acontecido la experiencia, que ha tenido lugar, la sistematización es un proceso participativo a través del cual las personas que han vivido esa experiencia lo que hacen es recuperarla, recuperar esa historia, ordenarla. Hasta aquí vamos con la idea clásica ¿no? de la sistematización o la idea convencional, pero vamos mucho más allá, además de recuperar la historia, ordenarla... Lo que hacemos es analizar e interpretarla de manera crítica, es decir, profundizar en esta experiencia, en por qué pasó lo que pasó, lo hacemos de manera colectiva y la idea de esto, ¿qué es? ¿Para qué profundizamos? ¿Para qué la recuperamos más allá de no perder esa experiencia que de por sí es valiosa? Porque queremos aprender de ella, queremos sacar conclusiones, queremos sacar aprendizajes, queremos sacar recomendaciones que nos sirvan como organización, que nos sirvan como entidad, para mejorar nuestra propia práctica, para fortalecernos, para un montón de, de cuestiones y también que sirvan para otra gente. Una de las claves de la sistematización es compartir ese conocimiento que se ha generado, compartir esos aprendizajes en la parte que quedamos eh, con otra gente que, puedan, que le puedan servir. Así es. Y por aclararlo a quien nos esté escuchando o viendo después, cuando decimos una experiencia... ¿Qué es una experiencia? ¿Qué tipo de experiencias se suelen sistematizar? Vale, ya qué bueno. Claro, aquí nosotros, desde la experiencia que, experiencia, experiencia que hemos tenido, eh, jo, nos ha tocado de todo. Desde una organización que ha sistematizado 30 años de historia... Eh, hasta eh, lo más cortito, no lo sé. O sea, el, el tamaño importa en el sentido de que en función de cuánto tiempo podamos dedicar, cuánta energía podamos dedicar y cuánto queramos abarcar, podremos profundizar más o menos. ¿no? La historia, a nosotros lo que nos gusta también pensar a la hora de elegir qué sistematizar, ¿no? que sería una de las preguntas del inicio, ¿qué queremos? son tres, ¿no? el para qué queremos sistematizar, qué queremos sistematizar, ¿Y desde qué mirada práctica? ¿Cuál sería el eje o los ejes que queremos echar a esa experiencia? ¿no? Pues a la hora de elegir el qué, muchas veces lo tenemos claro, igual hay gente que quiere sistematizar pues, la experiencia de una red educativa, o quiere sistematizar la experiencia de una cooperativa popular, o quiere sistematizar eh, pues, cómo fue eh, la experiencia de construcción de paz en un grupo de educación para la paz en una organización. O quiere sistematizar un programa. O sea, la historia es que sea algo significativo para la gente, para la organización, de de, de, cuya, de ello, vamos, que de, de esa experiencia significativa, de esa historia, se pueda aprender, lo resulte sugerente, profundizar en eso para aprender. Y claro, cuando decimos significativo, no es ni bueno ni malo. A veces es, se habla mucho de buenas prácticas, ¿no? Eh, y aquí lo que y también se suele decir de lo malo aprendemos más que de lo bueno. A ver, no hay ni A ni B en lo, en lo que nos toca vivir como organizaciones, nos podemos encontrar eh, de todo, ¿no? Entonces la historia es que sea algo significativo lo que aprender, eh, es lo que les solemos sugerir a la gente cuando tiene que elegir ese qué o enfocarlo, porque igual dicen, no, pues la experiencia que tenemos como organización en trabajo con personas con discapacidad, de diversidad funcional, eh, de la mano del arte, para, ya, pero ¿de todo esto qué? ¿En qué nos centramos, no? O sus 30 años como organización, o los 20, o los que sean, ¿no? O sea, que significativo también puede ser algo que no salió bien, eh, algo que se inició y no llegó a término, una experiencia que fue conflictiva, o traumática, o celebrativa, o entendemos que aquí hay una diversidad de opciones. Sí, sí, sí, sí. de hecho a veces cuando la experiencia es muy eh, larga en el tiempo, eh, a veces se pueden elegir como momentos significativos, y ahora escuchándote me acordaba de, de una organización de mujeres del mundo que quisieron sistematizar la, la asamblea, la asamblea que hay cada semana, imaginaos, en, en la época, no sé cuántos años llevaba la organización, no me acuerdo, había infinidad, entonces eligieron cinco tipos de asamblea, pues más deliberativa, más celebrativa, es que me no recuerdo esto que has dicho, alguna que se aborda un conflicto, ¿no? o sea, como diferentes formatos para poder profundizar en ellas. ¿no? Y dado que la sistematización ¿no? tiene que ver con recoger historia, no ¿cuál es la historia de la propia sistematización? ¿Cómo se originó y cómo ha ido cambiando? Ajá. Pues mira, la sistematización tiene su origen en América Latina, eh, la educación popular. en Paulo Freire es así como un pedagogo referente... Para mucha, para mucha gente eh, en la educación popular, luego ha habido muchos y muchas otras educadoras populares, y, y, pero bebe de ahí, bebe de la educación popular, de América Latina, la red alforja tiene muchísima fuerza, eh, Dimensión Educativa también, bueno, Oscar Jara, eh, Lola Zendales, eh, en Perú también hay mucha experiencia, eh, Oscar Jara está en, en Costa Rica, pero vamos, toda, toda Centroamérica, lo hacen tales en Colombia, entonces ellas eh, son gente que eh, promueve mucha reflexión y mucha práctica sobre la sistematización de experiencias, sabiendo que no hay una única manera de sistematizar, que también hay esto que hemos contado al principio, que es como un ciclo, ¿no?, de, de partir de la experiencia, ordenarla, clasificarla, profundizar, sacar aprendizajes, con, compartirlo con otra gente y tal, eh, es un recorrido que se puede hacer de muchas, de muchas maneras. Y, y bueno, el origen es ahí, entonces está claro, muy, tiene una dimensión pedagógica muy importante y tiene una dimensión política, ético-política, aquí estamos hablando de, de querer transformar ¿no? socialmente y, y tener en cuenta en esa transformación pues, la realidad de, de toda la gente, especialmente de quien está en una situación de mayor exclusión, vulnerabilidad, con todas sus capacidades también, y, y de, ahí bebe, de ahí viene, de ahí viene. Y, y bueno, hay más dimensiones, ¿no? también toda la parte más ética, más cultural, de respetar saberes diversos, de tenerlos en cuenta, pero vamos, si vamos al origen, eh, de hecho Fernando y yo hemos aprendido en América Latina de sistematización, luego ¿no? aquí la recreamos, la ponemos en práctica, la propia gente nos, no, los procesos, pues va inventando otros recursos, se enriquece, ¿no? está, está viva, no es también lo rico de esto. Y, ¿Es ese? y del, de la experiencia que habéis tenido cuando este modelo que viene de América Latina se traslada a Europa y otra gente lo toma aquí también y lo desarrolla, eh, ¿veis un estilo diferente o un carácter diferente en cómo se hace aquí y cómo se hace allí? ¿En Europa la sistematización es de otra manera? Pues mira, a mí lo que me viene... Decirte escuchándote es que eh, es que en realidad lo que marca mucho la diferencia es la, la organización y el perfil de gente que está sistematizando. Es decir, eh, en América Latina eh, se ha podido, ha, ha habido procesos de sistematización entre gente que igual no manejaba tanto la, la lectoescritura. Y aquí ha habido procesos de sistematización entre gente que tampoco la manejaba tanto y además, pues igual antes cuando ponía el ejemplo de, de diversidad funcional, pues una discapacidad intelectual, os sea, recordamos un proceso en el que había personas que tenían pérdida de memoria, que es como paradójico, ¿y cómo vamos a claro? igual se recuerda de otra manera, igual se generan otras herramientas diferentes que si estamos sistematizando, por ejemplo, la experiencia de una red de, edu de educadores y educadoras, una red de jóvenes, por ejemplo, también, eh, que son muchas eh, de ellas, muchos de ellos universitarias, universitarios, claro, pues los recursos también de lectoescritura están mucho más desarrollados, pero igual eh, hay otro tipo de herramientas que, que no iría tan bien. Entonces yo creo que ahí también entra mucho en juego cómo adaptamos también el proceso para que la gente que es sujeto de experiencia, y eso es lo que la hace experta, no Experi experta, en realidad viene de, antes lo mencionabas, viene de tener experiencia, ¿no? Nosotros por vivir nuestra, una, una experiencia ya podemos ser expertas. O sea, claro, no solamente la recuerdo yo conmigo misma, sino la recuerdo junto con otras y profundizo en ella, la, con preguntas críticas que también puede generar la gente. Y además... Eh, por añadir así como ingredientes a esta cocinilla que estamos haciendo con la sistematización, ¿no? eh, hay, otra, hay más elementos interesantes que enriquecen la sistematización y una, uno de ellos es el contexto, el papel de los contextos. Entonces, no solamente, por ejemplo, pensando en un programa, un proyecto, un proceso, una organización, el contexto interno más allá de ese programa o, ese proceso, o esa experiencia, sino también qué pasa en el contexto externo, qué estaba sucediendo... Eh, en Chiapas cuando eh, tuvimos esta experiencia de, de microcréditos. ¿Qué estaba pasando comunitarios? ¿Qué estaba pasando en Mesoamérica? ¿Qué estaba pasando en Latinoamérica? ¿Qué estaba pasando en el planeta? No, podemos ir ampliando ese círculo del contexto. ¿Qué pasaba en Euskadi cuando... Eh, tuvimos esta experiencia de, de este colectivo que trabajaba el arte y la paz y la, y la construcción de paz de manera crea, creativa, ¿no? que decían en Batsart, que esto, ¿no? entonces podemos ir ampliando qué pasaba en el del colectivo, qué pasaba a nivel de Euskadi, qué pasaba en el Estado, que esto también es muy. Y esa capacidad eh, no es propia ni de América Latina, ni de Europa, ni de Asia, ni de África, ni de, de, de Antártida, sino que es algo que podemos trabajar eh, conjuntamente desde distintos grupos. Y, y quería añadir otro ingrediente más de ese recorrido que hemos hecho, uh -huh. además de este de los contextos, que me ha sugerido tu pregunta, que tiene que ver también con, con el papel de la teoría porque claro, estamos hablando de saberes diversos, hemos mencionado perfil de personas que igual no manejan la lectoescritura no y parece si no manejas la lectoescritura eh, ¿teoría? o sea, ¿cómo podemos hacer esto? Uh -huh. claro, eh, Freire hablaba de de la relación, relación dialéctica, del diálogo que se da entre la praxis, entre la práctica y la teoría, ¿no? y la importancia de, de que haya esa, ese, ese baile, podríamos decir, entre ambas, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, para poder enriquecer la práctica y poder enriquecer también la teoría. Y entonces la sistematización busca esto también, generar conocimiento, contrastar la propia experiencia, además de con la reflexión crítica que hacemos colectivamente, pues con teoría, con fundamentos teóricos y metodológicos, que esto, dicho así, parece que tenemos que leernos una tesis doctoral o 30, ¿no? Y a nosotros nos ha tocado, pues eh, a veces son eh, artículos de otra gente, según eh, quienes estén sistematizando, otras veces puede ser invitar a alguien que nos cuente su experiencia y nos sirve de contraste externo, eh, otras veces es juntarnos con otra organización y conocer su sistematización, sus aprendizajes. Y, ¿no? o sea, a veces puede ser un contraste con una persona, un artículo 2 eh, o 30 y otras veces es, es con la propia gente. La cosa es poder triangular también, ¿no? que no sea solo con una sistematización hacia adentro, hacia nuestra experiencia, hacia nuestra organización, sino poder abrir y, y enriquecer, además de con el contexto, ¿no? que eso explica muchas cosas pues con lo que lo que se está planteando lo que se ha reflexionado en otros lugares es importante Nos permite abrir y desarrollar cosas nuevas